¿Qué veremos? Imágenes de lentes convergentes, imágenes de lentes divergentes y por último definiciones a tener en cuenta. No siendo más, comencemos. Este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo, limpieza y calidad que brillan. Es una empresa que se cuenta ubicada en Manizales, Caldas, Colombia, y ahora se encuentra estrenando su nuevo producto, el Varsol Ecológico, en sus diferentes presentaciones. 110 centímetros cúbicos, 500, 810, 2000 centímetros cúbicos y, ¿por qué no?, 3000 centímetros cúbicos. Una gran opción si la quieren utilizar, ya sea en la parte de hogar o también en instituciones. Ahora, continuemos. Imágenes de lentes convergentes. Vamos a ver cómo son las imágenes de los lentes en diferentes posiciones. Empecemos por la primera. Objeto ubicado antes del centro. Entonces tenemos lo siguiente. En este caso vamos a hablar de una persona y no olvidemos los puntos que se encuentran acá. Entonces tenemos centro, foco y esto es el foco y centro, pero al otro lado del lente. Pero vamos a hablar ahora de lentes convergentes. Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento. Miren que él está ubicado antes de este punto. Entonces, por eso se dice que está ubicado antes del centro. Vamos a trazar líneas. Veamos la primera línea, pasaría así y cruzaría por este eje en la parte del foco. Ahora miremos una siguiente línea. Cruzaría de aquí, pasaría por acá por el eje y se cruzaría de este lado. Esto nos generaría lo siguiente. Cuando ocurre esto, miren. Que se hace más pequeña esta distancia. Y miren qué pasa con la imagen. Ya no es tan grande. Es mucho más pequeña. Entonces. ¿Qué tendríamos? Una imagen invertida. Real. Pero de menor tamaño. Es el tipo que se generaría. Veamos un siguiente caso. Objeto ubicado entre el centro y foco. Entonces vamos a obtener. Ahora, el objeto, en este caso la persona, va a estar dentro del centro y el foco. Trazamos las líneas que corresponden a este gráfico, cruzaría de esta manera y esta cruzaría de esta, de esta otra. Miren que siempre se cruzan esos dos puntos. Ahora miremos cómo es la imagen, miren que ya es un poco más grande. Entonces la imagen va a ser invertida, real, pero de mayor tamaño. Ese va a ser el tipo de imagen que vamos a obtener. Siguiente caso. Objeto ubicado en el foco. Entonces tenemos acá. Ahora la persona se encuentra ubicada acá. En este punto del foco. Entonces, ¿qué va a pasar? Crucemos las líneas. Esta va a ir de este lado y esta va a ir de este otro. como ocurre esto? Podemos darnos cuenta que no se cruzan estas dos líneas. Como no se cruzan, no. Se forma imagen. Es el caso muy particular, por ejemplo, cuando en los carros hay un objeto o una persona que va cerca al carro y se pierde la imagen. Es porque ella se encuentra ubicada en el foco. Siguiente caso. Ahora continuemos con la siguiente parte. Tenemos ahora el objeto ubicado entre el foco y lente. Entonces, tenemos lo siguiente: como podemos ver, acá el objeto está un poco más alejado del foco y cercano al lente. Trasemos las líneas que se forman, esta sería una, esta otra y por último esta otra línea. Cuando ocurre esto, las líneas se van a cruzar al otro lado y como se cruzan al otro lado, me van a generar una imagen un poco más grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vamos a obtener lo siguiente, una imagen virtual derecha, pero de mayor tamaño. Es como si la imagen estuviera detrás de nosotros. Es el tipo de imagen que tendremos. Veamos ahora las imágenes que ocurren en los lentes divergentes. Este es un tipo de lente divergente. Miren que parece. acá la parte de divergente. Y tenemos centro, foco, foco y centro. Igualmente, trazamos las líneas. Esta sería una, esta otra. Y las líneas se van a cruzar de esta forma. Una acá, otra acá. Y acá por último tendría la imagen. Esta sería la imagen que se obtendría. Esta imagen sería invertida, real y de menor tamaño. Es el tipo de imagen que generaría. Una imagen invertida, real y de menor tamaño. Y miren que no se forma al otro lado del lente, sino es como si estuviera casi cercana al lente. Ese es el tipo de imagen. Por último, veamos algunas definiciones. Tenemos el centro de curvatura, que es la posición central. El centro óptico, que es el punto que divide al eje y al lente. Tenemos también el eje, que es un eje que parte el lente por la mitad. Foco, es el punto de simetría del lente. Para que lo entendamos mejor, veámoslo en una imagen. Como podemos ver acá tenemos el lente y ya hemos visto que este es el centro, foco, foco y centro. Entonces este sería el centro de curvatura. Ahora el eje, miren que es esta línea que parte el lente por la mitad. Esa sería lo que tiene que ver con la parte del eje. El centro óptico es aquel que se encuentra aquí puesto que está partiendo al lente y la mitad y también está partiendo al eje. Este es el centro óptico y este es el foco. Aquí se encuentra el foco. Generalmente el foco siempre va a estar dentro del centro y el lente. Con esto podemos dar por concluido la par segunda parte de lentes y óptica. En el próximo video, no se lo pierdan, vamos a ver... Todo lo que tiene que ver con las enfermedades del ojo. Este video lo veremos el próximo miércoles. Y no olviden que contamos con el patrocinio de Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brillan. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador.